En esta ocasión quiero referirme a lo que se viene denominando canvas de forma genérica en la literatura y referido concretamente a dos canvas, el canvas de Osterwalder y el del modelo EFQM. Con la palabra canvas, que es un genérico, queremos referirnos a lo que también en castellano denominamos modelo o representación gráfica, conceptual, de algo que hemos definido como un sistema organizado para gestionar cualquier cosa. Ese conjunto de ideas solemos representarlo de forma esquemática en un modelo o en este caso también denominado Canvas. Y asimismo pues existiría un Canvas el de Osterwalder aplicado a modelos de negocio, habría un Canvas el del modelo FQM de excelencia, habría un Canvas para lo que es el el modelo ISO 9001, un canvas para el cuadro estratégico de mando y así, etcétera, etcétera. En este caso quiero referirme a los dos mencionados por su similitud gráfica a nivel de lo que es el esquema o modelo gráfico. Como vemos, en este gráfico es el canvas o esquema del modelo EFQM de excelencia. Y este otro es el modelo o canvas de Osterwalder enfocado a modelos de negocio. A simple vista puede observarse que son muy similares, de forma que podría llevarnos a interpretar de que uno está influenciado por el otro. Veamos un poco las diferencias de entre ambos modelos o canvas y que el propio Osterwalder ya anuncia en su tesis doctoral, de modo que él indica que su modelo no es en sí mismo un modelo de negocio, sino una metodología para analizar modelos de negocio. Por lo tanto, se circunscribe dentro de lo que es la organización, dentro de lo que es la empresa, a una de las vertientes, cuál es el modelo de negocio, y propone una sistemática, una ontology, como él mismo dice, para analizar modelos de negocio existentes y también... Mmm, incluir variables para ver cómo se modificaría ese modelo de negocio caso de que se dieran una serie de circunstancias. Asimismo, el propio autor, Osterwalder, indica que no es una revisión de la estrategia y que solo es aplicable a un determinado eh, ámbito de modelos de negocio. Por otro lado, el modelo FQM el modelo FQM de excelencia es un modelo enfocado a lo que es la gestión de la totalidad de la organización, a la totalidad de la empresa. Por lo tanto, podemos decir que si bien visualmente ambos dos son similares, en, la re, en realidad el modelo de Osterwalder está enfocado a una de las partes de la organización, cuál es modelos de negocio, mientras que el modelo FQM engloba a toda la organización en su gestión. Por lo tanto, ambos son complementarios y podríamos decir que el modelo de Osterwalder, el canvas de Osterwalder, podría estar incluido dentro del modelo FQM en su apartado de análisis de los modelos de negocio. Espero haber clarificado un poco lo que podría llevar a confusión por la similitud en ambos canvas. Muchas gracias.